Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes y un feliz sábado, feliz Navidad, hoy día es 25 de diciembre y la verdad que es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Estamos en vivo en el Facebook y también estaremos muy prontito grabado esta, esta presentación en el, el programa de Boris Darmon Canal en eh, mensajes espirituales y mensajes de esperanza en YouTube, búscanos en Boris Darmon, canal en YouTube o búscanos Boris Darmon y ve nuestros videos en Facebook. Como dijimos, un feliz sábado, un feliz eh, fin de semana y también feliz Navidad para todos aquellos que están participando cada día de las reuniones con sus familias y también de, en esta ocasión ahora de la palabra de Dios. Vamos juntos a compartir este mensaje, este día, porque es importante para mí compartir con ustedes al final de este año esta verdad que yo le llamo la verdad presente. ¿Por qué lo llamamos así? Porque es la verdad que todos nosotros necesitamos conocer. Hoy vamos a rememorar o recordar en la palabra de Dios un libro que ha sido estudiado durante un trimestre por algunas iglesias y entre ellas la Iglesia Adventista del séptimo día. Y a mí me parece muy importante compartirlo con, todo, con toda nuestra audiencia. ¿Por qué es importante? Porque en algún momento, en algún momento de nuestra vida, nosotros vamos a ser requeridos, como lo hemos sido en otras ocasiones, eh, de demostrar o certificar nuestra creencia, nuestra forma de pensar, o cómo nos vamos dirigiendo en la vida, cuáles son nuestros principios éticos, morales, sociales, eh, etc que nosotros podemos dar como testimonio de que eso es lo que nosotros creemos y somos. Por esa razón es importante analizar esta mañana este, este mensaje y también analizar parte de la Biblia eh, mientras estudiamos este, esta verdad, porque de alguna manera nosotros vamos a poder certificar o por lo menos dar fe de que nosotros estamos en el camino correcto o estamos eh, de algún modo afirmando que lo que nosotros creemos o creímos es justamente lo que nosotros vivimos. Y tal vez, al margen de que, ah, si tú crees esto y vives esto, entonces es, esto eres, vas a esperar de nosotros algo absolutamente perfecto, no necesariamente lo es. Sin embargo, es importante que tú tomes en cuenta que hay una verdad, que gobierna la vida del ser humano. Y esa verdad es su verdad. ¿Cuánto de esa verdad tú la aceptas o no? Eso es un asunto de decisión tuya. Pero es importante que sepas que en este tiempo, en estos momentos, muchos de nosotros seremos de alguna manera exigidos a defender una verdad. Y defender esa verdad no es fácil. Más cuando tú tienes... Un mundo en el cual tus privilegios te están siendo quitados. ¿Por qué? Porque estamos pasando, según la palabra de Dios, los momentos los últimos momentos de la historia de este mundo. Según la palabra de Dios, estamos a portas de ingresar a la nueva etapa de la vida del hombre, que se llama la vida eterna. Jesús está pronto a venir. En este proceso en el tiempo que nosotros hemos vivido, hemos podido analizar cómo Dios ha estado caminando al lado nuestro. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, tiene su propio testimonio. Cada uno de nosotros seguramente ha analizado todo lo que ha hecho a través del tiempo y al llegar a estos momentos en los, en los cuales nuestra fe, nuestra confianza en Dios, está siendo puesta en tela de juicio, seguramente tendremos que hacer algo que Dios en esta lección de esta mañana hace con su pueblo Israel a través de Moisés, que es recordar cómo Dios estuvo en el pasado con nosotros. Si nosotros olvidamos de qué es lo que hemos aprendido las experiencias del pasado, posiblemente volvamos a repetir los mismos errores en el futuro. Y eso es un tema que si bien es cierto es una frase debe ser considerado por muchos de nosotros para valorar plenamente qué es lo que nos espera, qué es lo que recibiremos en el futuro. Por eso es sumamente importante que analicemos esta experiencia de Israel caminando por el desierto y Dios explicándole cada día, haciéndole entender de que Él es el que conduce a este pueblo hacia su promesa por el pacto de amor que había hecho con él de hacer de Israel una nación grande una de las cosas que muchos de nosotros generalmente pasamos y ha pasado también con Israel es que olvidamos los privilegios y las bondades que Dios nos ha dado en el pasado me ha pasado a mí también a veces somos un poco ingratos con las personas con quienes, a quienes nos han ayudado ¿por qué? porque nos olvidamos porque nuestra relación con ellos estaba basada en el interés más que en el amor. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es que nuestro interés no sea basado en la conveniencia, sino nuestro interés sea basado en los privilegios de ser llamado hijo de Dios, de vivir bajo su protección, de andar en sus caminos, de depender de él. No hay cosa más maravillosa para un hijo aprender a caminar de la mano de su padre. Y ya cuando sea mayor o cuando sea más grande, pues tendrá el privilegio de poder eh, caminar más solo. Pero siempre debe recordar la manera como su padre lo, lo condujo en el pasado para poder conducirse de manera más adecuada cuando él tenga las mismas responsabilidades como lo tuvo su papá. En ese contexto, Dios comienza a mostrarle a Moisés lo que quiere que, que él hable al pueblo. Moisés entonces... Le dice al pueblo, ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. Por fin. Han caminado a través del desierto, han estado en el desierto deambulando 40 años. La historia lo ratifica. Este pueblo había perdido la visión de la promesa de Dios. Y ahora que estaban a punto de recibirla, no por sus méritos, no por sus acciones... No porque ellos eran buenos, porque habían luchado en favor de aquello que querían alcanzar. No, sino más bien porque Dios era bueno, porque Dios había estado con ellos. Porque Él, sacándolos con mano fuerte, dice la Escritura, del, de la esclavitud de Egipto, después de 450 años de esclavitud, con mano poderosa, haciendo milagros, las plagas y la protección al pueblo, ellos habían olvidado esas cosas. Y ahora se encontraban a punto de recibir la promesa de la tierra nueva, de la tierra prometida. Y ellos, aún muchos de ellos, que habían, muchos habían muerto en el desierto, los que habían salido de Egipto, dice que murieron todos en el desierto. Y los hijos de estos, que habían escuchado de sus padres y que habían visto durante toda la caminata del desierto, cómo Dios se había manifestado, era necesario recordarles que cuando vayan a la tierra prometida, y se establezca, recuerden, recuerden qué es lo que Dios había hecho con ellos. Es una actitud realmente de descuido, de, de, de irresponsabilidad. No recordar lo que nuestros padres hicieron por nosotros y después darles en retribución nuestro cariño. Muchos de nosotros nos comportamos de la misma manera con Dios. Es una parte de, de responsabilidad espiritual no darnos cuenta que Dios siempre condujo nuestras vidas en el pasado ahora que el pueblo estaba a punto de poseer la tierra de Canaán Dios les habla a través de Moisés y les dice no olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes y no olviden lo que les pide ahora y qué es lo que Dios les pedía amarlo con todo su corazón y alma y revelar ese amor Mediante la obediencia a todos sus mandamientos. De acuerdo a su pacto. Lo que Dios quería era que ellos lo amaran como Dios los había amado. Y cuando uno ama a alguien, lo que hace es seguir los preceptos del pacto. Es muy importante eso. Si tú amas a Dios... Tú puedes seguir los preceptos de Dios, pero no lo hagas por obligación, no lo hagas porque tu religión te lo pide. Hazlo porque lo amas. Hazlo porque tú quieres. Porque sientes en tu corazón que su amor te mueve a hacer lo que él te pide para el beneficio de ti y de tu vida, de tu familia, de lo que te rodea. ¿Qué es primero, la obediencia o las leyes? Dice el texto: guardadlos, guardad las leyes, tenerlo en el corazón, ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, los ojos de Dios. O sea, guardar, atesorar, tomarlos en cuenta, vivirlos, es la sabiduría de Dios, es la inteligencia de Dios en nosotros ante los pueblos. Te dirán que eres un cucufato, te dirán que eres un retrógrado, porque todavía tienes una religión, porque crees en Dios, aun cuando ahora que el ateísmo está tomando control de las mentes de los seres humanos. Estamos a punto de nosotros ingresar a la Patria Celestial. Estamos a punto de llegar a ver la promesa de Dios. Jesús está pronto a venir. Las señales nos muestran. Algo está sucediendo en este mundo que nos muestra indicios de lo que la Palabra de Dios ya decía, que antes de que Jesús venga, angustia de las gentes. Perdón, hombre, si no te diste cuenta que todos vivimos en angustia ahora. Que no sabemos qué va a pasar mañana, si viviremos o moriremos. Si no te has dado cuenta de eso, es porque no te das cuenta de qué tiempo estás viviendo. Ahora, ¿qué ha pasado con los hijos de Dios en este tiempo? Hablando de nosotros. ¿Hemos guardado? ¿Hemos elegido obedecer a Dios? ¿Hemos mostrado nuestra sabiduría o la sabiduría de Dios en nosotros y la inteligencia ¿Eligiendo a Dios aún en tiempos difíciles? Si la gente que nos rodea, que no conoce de Dios, te ve eligiendo a Dios a pesar de las circunstancias, tomando a Dios como la guía de tu vida, a pesar de los problemas, a pesar de la muerte que, que ronda tu camino, que ronda tu familia, la gente dirá, este pueblo, esta persona es sabia, es entendida, porque confía en las promesas de Dios. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante porque de esa manera podríamos dar testimonio del el Dios eterno que siempre estuvo presente en la vida de los seres humanos y que quiere lo mejor para nosotros. Siempre. Entonces, si nosotros elegimos a Dios por su amor y por el amor atributivo que nosotros podamos darle, que Él produce en nosotros, porque Él produce ese amor en nosotros para responderle con amor, entonces los pueblos dirán, este hombre, esta mujer, realmente son inteligentes, son sabios porque han elegido a Dios, son entendidos, porque aún en las circunstancias más difíciles creen en su Hacedor. En la primera semana durante ese trimestre hemos estudiado acerca del gobierno de Dios. El gobierno de Dios no está basado en exigencias. Lastimosamente los seres humanos han leído el Antiguo Testamento y creyeron que todo lo que se registra respecto a Israel desobediente también se registrará para nosotros de la misma manera. No es que la ley de Dios cambie, sino que la ley de Dios no fue entendida como una exigencia. La ley de Dios fue entendida como una elección privilegiada. ¿Cómo así? A ver, si yo obedezco a alguien por amor, con una pareja se casan, salen de su casa y se van a vivir una chocita, los dos juntos. Deja a su papá, su mamá, su bonita casa que tenía y se van a vivir en un lugar diferente. ¿Por qué lo hacen? Por amor. Porque conoce a la otra persona. Y ha decidido el resto de su vida caminar junto a él o a ella. Por eso el texto de 1 Juan 4, 18 dice, «El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor». No amas, no obedeces. No amas, no caminas con él. No amas, no lo conoces, pero si lo amas y lo conoces, andas con él, caminas con él, te casas con él. Y Dios quiere eso de nosotros, que nosotros lo conozcamos, por eso dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, que al conocerlo creemos en él, lo amamos, como fruto del conocimiento que tenemos de Dios. Y miren, Dios siempre quiso por amor que el hombre le obedeciera. Y por eso gobierna el universo con amor, no con castigo. Usted me dirá, pero usted está hablando algo incorrecto, porque en la iglesia nos dicen que si tú no vas a la misa, si no vas a la iglesia, si no das tus diezmos, si no vas a eh, la a fulano Mengano, Dios te va a castigar. Y eso es mentira. Dios no anda castigando a todos los seres humanos. Dios no anda buscando cuando te portas mal para darte un, un chicotazo, un golpe. Una persona una vez no dio sus diezmos y los ladrones robaron su, su dinero un día y dijo, ah, seguramente no, porque no has dado tus diezmos, Dios te está quitando, Dios te está castigando. ¿De dónde salió esa lección? De una persona que no ama a Dios. De una persona que no comprende el gobierno de Dios. Si Dios hubiera sido un Dios castigador, ese pueblo, 450 años esclavo, Desobediente, incrédulo No tenía a Dios en su mente Dios no lo hubiera elegido Entonces, ¿por qué lo eligió? Porque Dios había hecho un pacto Con el hombre cuando lo creó Que Dios iba a estar al lado de él Que todo lo que el hombre hiciera iba a ser bendecido Pero el hombre dejó a Dios, se alejó de Dios Adán desobedeció los antediluvianos se, se enfrascaron en un camino del error totalmente, que abandonaron en su mente a Dios, dice que su mente era de continuo al mal. Pero Dios siempre estuvo ahí. A pesar de la caída y el castigo que recibió el hombre en el diluvio, Dios estuvo ahí, llamándolos 120 años. Y el hombre no hizo caso. Entonces eligió a un hombre que tenía mucha fe, para preservar su amor, su gobierno, para hacerlo palpable, de manera, yo diría, más direccionada, para que este pueblo al cual él elegía a través de Abraham, se convirtiera en la luz, en la luz del mundo, para dar a conocer a aquel Dios que el pecado y la maldad habían obnubilado en la mente del hombre llama a Abraham y le dice de ti haré una nación grande esta nación va a ser luz pero esa nación terminó siendo esclavo porque Dios quiso porque Dios los entregó esclavitud no porque ellos desobedecieron las leyes y la, la, al desobedecer las leyes inmediatamente la ley te trae con, consigo eh, el, a ver no quiero utilizar la palabra castigo sino las consecuencias de la desobediencia si tú desobedeces la ley de la gravedad, por ejemplo, y saltas de un piso del piso 10 de un edificio, ya sabes lo que va a pasar. Pero si tú te quedas en el edificio, no te va a pasar eso. Si tú estás dentro del edificio, no te vas a caer. Pero si te sales a la ventana y te liberas supuestamente de esa, de esa ley de privilegio que estás dentro del edificio y te saltas por la ventana, sabes que te vas a golpear. Así son aquellas cosas que suceden en nuestras vidas porque... Nos alejamos del privilegio, de la libertad que nos da estar dentro de los principios de Dios, de su amor. Cuando nos salimos de él, somos merecedores de las consecuencias de nuestras acciones. Entonces Dios establece un pacto. Y le dice a Israel, yo voy a hacer un pacto contigo. Como no te acuerdas, porque te digo cosas y no te acuerdas, te voy a escribir mi ley en tablas de piedra y te voy a escribir los 10 principios, y si escribe los 10 principios, no tendrás noces ajenos, no tomarás el nombre de Dios, etcétera etcétera Adorarás el día de reposo. Trata bien a tu prójimo. No desees esto. Comienza a Dios a establecer su ley. Estos principios son para ti, para que vives bien. Por eso dice que las primeras cuatro hablan del amor de Dios, de responder al amor de Dios en adoración, en respeto. Y nosotros... Eh, los otros seis este, ¿qué, qué, ¿qué nos dice del amor del, al prójimo tenemos que desarrollar amor al prójimo si amamos a Dios no amamos al prójimo, no, no tiene sentido entonces Dios es muy lógico y por eso nos dio sus leyes para que podamos vivir bajo ese privilegio luego dice, vino la apostasía en el desierto durante 40 años de este pueblo a pesar de haber visto la mano poderosa de Dios cuando salieron de Egipto se olvidaron del Dios que los había liberado. Es más interesante todavía cuando vemos nosotros que el maná caía todos los días. Todos los días. Y aún así, el pueblo no creía en Dios. Era impresionante la manifestación del maná cayendo del cielo. La nube en la noche les daba calor. En el día les daba sombra en el desierto. Y aún así se olvidaron de Dios. Miraba a la nube y le parecía algo común. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces pasa con nosotros eso. La rutina de nuestra vida espiritual nos va llevando a una apostasía tal que vivimos como que, que Dios no existiría. En la segunda parte de la lección, Moisés les recuerda la historia para no temer en la conquista al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a conquistar la Canaán, iban a pasar al otro lado del Jordán, venían desde el desierto hacia el, hacia el mar, y en eso, en eso tenían que pasar el Jordán y conquistar las tierras. Entonces Moisés les recuerda la historia. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvieron allá y pelearon con Gedeón? ¿Se acuerdan ustedes cuando le faltó agua y Dios convirtió la agua este, la roca, trajo, sacó agua de la roca? ¿Se acuerdan ustedes cuando el agua que encontraron estaba amarga y Dios lo transformó en agua dulce? ¿Se acuerdan ustedes que no tenían que comer? ¿Se acuerdan ustedes? Y comenzó a hacerles recordar todas las cosas. Sí, sí, nos acordamos. Entonces no teman de lo que va a venir en el futuro. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado y cómo nos ha enseñado nuestra historia a confiar en Él. Es muy importante que esta mañana, mientras estás estudiando conmigo y escuchando el mensaje, Tú te pongas a recordar las cosas que Dios hizo en el pasado contigo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vas a poder reconocer en el futuro que Dios estuvo contigo. Es la única manera en que vas a poder confiar de aquello que todavía no conoces, que viene por delante, de que Dios estará contigo. ¿Por qué? Porque Dios estuvo contigo en el pasado. y Dios no falla su pacto. Dios está siempre ahí. No sé si alguna vez si eres papá o... O si eres hijo, has escuchado a tu papá decir, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Esos son los papás. Y lo hacen por amor, no lo hacen por obligación. Moisés les recuerda eso. Hace toda una historia completa de lo que había pasado. Recuerden lo que el Señor ha hecho con ustedes en el pasado. Uno de los eventos más notables durante su caminata en el desierto, es cuando Dios le dice a Moisés, apártate, tú eres el único fiel en este pueblo, tú eres el único que ha obedecido mis leyes, y ha creído en la patria celestial que le voy a entregar en el futuro, después de dar en la terrenal, tú eres el único que cree que van a conquistar Canaán, tú eres el único que has mantenido tu fe en mí, así que apártate de un lado, voy a destruir este pueblo. Y Moisés le hace... No sé si recordar a Dios, pero se registró esto como un hecho interesante para que nosotros podamos ver la misericordia de Dios. Moisés le dice, si haces esto, fíjate qué pensarán los egipcios y otras naciones de la zona cuando se enteren. Ese argumento es importante porque en última instancia todo lo que Dios había querido hacer con Israel no era solo por, bien, por el bien de Israel, también lo era para la humanidad en su conjunto. La nación de Israel iba a ser la luz en el mundo. Y un testimonio para los antiguos sobre el amor de Dios, el poder y la salvación que se encuentran en él, como Dios verdadero. Y no en los ídolos inútiles que estos pueblos adoraban. O sea, todos los pueblos que ellos iban a conquistar en Canaán debían conocer al Dios poderoso que venía guiando a Israel durante muchos años. Pero este pueblo habían olvidado sufrían de Alzheimer. Dios estaba a punto de darles la tierra prometida y era necesario recordarles lo que Dios había hecho con ellos. Dios los libró de la muerte. Luego, en la tercera lección, la, la palabra de Dios nos muestra cómo Dios permaneció en su pacto. Según el pacto que hizo con Adán, fue después que Adán cayó en el pecado, le dice que yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te diré en la cabeza, más tú le dirás en el carcaño. Es una promesa de la venida de Jesús. De Jesús iba a vencer a Satanás y la iba a golpear a la serpiente en la cabeza. Interesante, ¿no? Como Dios nos va mostrando que la victoria final estaba determinada porque el Hijo de Dios iba a venir a morir por la raza caída. Eso es importante. Recordar eso. Que Dios hizo lo imposible para que nosotros alcanzáramos la, alcanzamos la salvación. El pacto con Abraham. Yo voy a hacer de ti una nación grande. El pacto con Israel, con Jacob, a quien le cambia el nombre porque dice que él le va a ser eh, la bendición de las naciones. El pacto de Dios para con su pueblo y para con nosotros ahora. Nada de las promesas de Dios ha cambiado. Todo sigue su curso. Solo que aprendamos a no ser impacientes. Porque muchos de nosotros queremos que, Dios ya, que Jesús ya venga. Y ni siquiera nos hemos dado el trabajo de saber si estamos en el tiempo y que el Señor ya está a punto de aparecer y todavía seguimos desconfiando de sus promesas. Dios nunca ha faltado a su pacto. Dios siempre estuvo al lado de nosotros. Y eso es algo importante que Israel tenía que recordar y nosotros también. ¿Qué busca realmente Dios? Y él lo dice en Deuteronomio 6, 5. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay varios dioses todo lo que tú llames Dios no es Dios hay un solo Dios llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza Perdone, la palabra Dios está ahí con minúscula, lo olvidé en, en corregir le dice a Israel, recuerda que el Señor es tu Dios, ámalo con todo tu corazón, yo te digo esta mañana, recuerda que Dios estuvo contigo ámalo ¿Cuál es el motivo para que nosotros podamos amar a Dios? Porque Él es nuestro Padre. No hay acciones, razones externas para, amor a, para amar a Dios, aunque Dios se manifestó con cosas externas a nosotros. Tú amas a tu Padre, aunque tu Padre no, te, no haya hecho nada por ti, porque es tu Padre, es tácito el amor a nuestros progenitores. Tú no le negarías a tu mamá los privilegios que puedes darle tú como hijo. ¿Por qué? ¿Porque ha sido buena conmigo? No, no, porque es tu mamá. Con tu papá lo mismo. Dios es así. Escucha, Israel, Dios te ha amado. Ámalo tú también, pero con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Es el propósito de Dios. Ahora que el iba a pasar a la tierra prometida, ellos iban a tener un privilegio iban a ser libres completamente, iban a recibir propiedad. Habían sido esclavos en el pasado, y ahora, estando en una tierra diferente, iban a haber gente también que estaban siendo dominados por otros pueblos de alrededor y que seguramente buscarían refugio en Israel, porque Israel iba a ser una tierra bendita. En una tierra que fluía leche y miel, dice, pero sería bendita ante todas las naciones. Y muchos del alrededor vendrían a Israel. Y Dios le dice, tú has sido esclavo, pero no tienes que ser como lo fueron contigo los que te dominaban. Ahora que vas a ser poderoso, que vas a ser el pueblo especial, ahora que vas a tener todos los privilegios que yo te he prometido dar, trata bien a los extranjeros. Es interesante eso. ¿no? no trates a los extranjeros vengándote de aquello que tú habías sufrido en el pasado. O sea, en otras palabras, no hagas lo mismo como hicieron tus dominados, dominadores cuando tú eras esclavo. Ahora que tú vas a ser rey, que tú vas a ser el, el, el ejemplo de nación, compórtate adecuadamente con aquellos que vienen a pedirte ayuda. Es una lección importante para nosotros en este tiempo. Creo que muchos de nosotros no somos muy justos ni equitativos como otras personas. Quizás porque no son del supuesto nivel, no son del conocimiento de nosotros, y eso Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, teniendo el privilegio de conocer su palabra. Eh, otra cosa interesante que le hace recordar en la lección número 6, este, Moisés a Israel, ¿qué Dios os ha hecho frente a ustedes y los ha vencido? ¿Qué Dios? Es una cosa impresionante, ¿no? A través de los años yo he visto la mano de Dios en mi vida, y a pesar de pasar situaciones muy difíciles, Dios siempre nos ha añadido bendición en momentos de dificultad. Y Moisés le dice, el Señor solo les pide que obedezcan sus estatutos y que no le añadan a derecha, ni a izquierda, ni le quiten, ni le, ni le pongan nada. ¿Por qué menciona Dios eso? Porque alguien querría cambiar la ley de Dios? Una de las cosas más osadas del enemigo de Dios es que quiere cambiar la ley de Dios para hacerlo a su antojo. Y para que haciendo una ley falsa, una ley de rudimentos humanos, de exigencias terrenales no per perpetuas, perdería a la gente de su visión del Dios eterno. Y Dios le recuerda a Israel, nadie te hizo frente en el pasado, porque yo soy un Dios de leyes, de estatutos, pero lo hago por amor, no por obligación, no para ponerlos a ustedes como esclavos sino para que gocen de los privilegios. Si tú eres fiel a esos decretos, estatutos que yo te doy, y no le añades ni le quitas, tú vas a recibir bendición. Y nadie te podrá hacer frente. Tú vencerás a todos tus enemigos. Y Dios dice, entonces, cumple la ley, obedece la ley. Y cuando yo hablo de la ley, no estoy hablando solamente del sábado. Estoy hablando de la ley de Dios. Porque obedecer la ley es vivir en la gracia. ¿Cómo es eso? Estaba yo manejando hace poco y me paró un policía y me dijo, usted tiene una papeleta que tiene que pagar. Y le digo, ¿dónde fue la papeleta? Como yo me cambié de casa, no tengo la dirección la misma, entonces este, me llegaron posiblemente las notificaciones allí y la persona que vive ahí sencillamente no le interesa y no sabe dónde vivo. Por tanto, no me comunicó. Yo irresponsablemente no revisé si tengo alguna papeleta, pues me cayó la ley tuve que pagar un monto de dinero bastante alto por no tener el tiempo o no haberlo hecho a tiempo. Mientras tú te, eh, te mantienes dentro de la ley de tránsito, nadie te va a condenar, nadie te va a hacer pagar multas, nadie te va a maltratar. Pero si tú te sales de la ley, sufrirás las consecuencias. Ya lo dije, si tú estás en un edificio, piso número 10, estás dentro del edificio, estás dentro de la ley. Pero si te sales de ahí, te saltas al vacío... La consecuencia de salirte del principio de la ley es que te vas a golpear. Vivir en la ley es vivir en la gracia. ¿Por qué? Porque la ley te libera de la condenación del pecado. Y la ley siempre estuvo presente en la vida del ser humano. Andar en la ley es acogerse a la gracia de Dios. Porque si tú andas en la ley, nadie te condena, vives feliz. No tienes manera de que alguien te acuse de algo porque estás dentro de la ley. Vives libre. La ley fue hecha para eso, no para encasillar a los hombres. Y dice el Señor, ¿qué te estoy pidiendo yo, Israel? El Señor, sino lo siguiente, que andes en mis caminos, que me ames y me sirvas y guarde mis estatutos para tu propio bien. Yo no sé si alguna vez usted consideró que las leyes de sus padres eran para maltratarlos a ustedes. No, las leyes de nuestros padres son para que nosotros podamos vivir bien. Todo lo que nuestros padres nos aconsejaron era fruto de la gracia, del amor, del deseo de protección que tenía para con nosotros. Y eso es sumamente importante. Valoremos eso. Dios le dice a Israel, no olvides de andar en mi ley porque así vas a estar feliz. Luego le dice, escoge la vida. El cielo te ofrece la vida. Ellos iban a poseer la tierra prometida y e iban a tener beneficios, bendiciones, la vida. Al escoger la vida, debes adorar al que tiene la vida. Y Dios quiere que elijamos a Dios, lo elijamos a Él, para que nosotros podamos tener paz. Y Él se presenta a Israel como un Dios celoso, en el sentido de que no quería que cuando lleguen a la tierra prometida, adoptaran los dioses falsos que tenían estos pueblos de alrededor. Ustedes conocen la historia. El pueblo Israel entró a la tierra prometida y justamente hicieron eso. Adoptaron los dioses falsos, ya en el desierto lo habían manifestado y murieron. Si tú eliges y escoges a Dios, al Dios eterno como tu Dios, la vida, la vida será tu recompensa. Elige la vida, dice la palabra de Dios. Pero Dios no quiere tu elección como un acto externo. Dios quiere tu elección con un acto interno, del corazón. Dios está cansado de formalismos, de ceremonias, de misas, de cultos, de cantos hipocritones. Dios quiere algo interno, que cambies por dentro, que lo, elijas, que lo elijas por dentro, que tu mente y tu corazón estén conectados a él. Esto no es un asunto de religión, es un asunto de decisión, de comunión con él. Dice que si desde el corazón me buscares, me hallarás. Pero si me buscas, de todo corazón, sinceramente, con toda tu alma. Adorar a Dios en la vida no es un acto externo. Es interno. Y eso solamente lo puedes ver tú. Nadie más puede determinar, por ti, si adoras a Dios, si crees en Dios, si vives por Él, si estás conectado con Él. Nadie, solamente tú. ¡Ay, pero yo voy a mi iglesia a adorar! Es una, eso, eso es otra cosa. Tú puedes incluso ir a tu iglesia y manifestar lo que tienes en tu corazón excelente, pero si vas a la iglesia solamente como un acto de adoración externa, como una manifestación externa, hipócrita, no tiene sentido. Dios no quiere más adoraciones externas. Si no hay un sinceramiento interno. Lean Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Dios estaba cansado de los sacrificios de Israel porque lo llevaban simplemente como un acto externo, como un cumplido. Y Dios estaba cansado de cumplidos. Eran gente malvada, estaban destruyendo a sus vecinos, maltrataban a su gente, mataban a otras personas, injuriaban a los otros. Maltrataban a las personas que eran menos privilegiadas. Y aún así iban al templo. Ya ustedes conocieron la historia de Jesús y el publicano y el fariseo, ¿no? El fariseo que iba vestido con sus ofrendas y decía, Señor, gracias, porque soy bueno. Pues no soy como estos publicanos ladrones. Pero él, dentro de él, tenía la hipocresía de un cristianismo falso. de Una adoración falsa. Y Dios estaba cansado de eso. Por favor, cambia por dentro, le dice Dios a Israel. Yo te digo a ti, y me digo a mí, cambiamos por dentro. Ah, eso no significa que todos vamos a ser perfectos mañana, pero es un trabajo diario. Es un trabajo de todos los días. Pedirle a Dios que nos cambie. Ay, pero si te estás cambiando, tienes que hacer las cosas bien. No necesariamente las haces bien, porque estás cambiando recién. Vas en camino. Pero hay que luchar. Hay que seguir. Dios es nuestro Dios, y a Él le debemos todo. Entonces, viene una parte en la que Dios comienza a recordar algunas cosas con preguntas lógicas a Israel. Y también nos preguntemos nosotros, preguntémonos ahora nosotros también respecto a eso. Miren lo que le dice al pueblo. ¿Has oído alguno, ha oído algún pueblo aparte de ustedes la voz de Dios, hablando del medio del fuego como tú lo has oído sin, sin perecer? ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente? Él pensó que iba a morir porque había escuchado la voz de Dios. Cuando Moisés fue al monte de Sinaí y dice que vio a Dios, la espalda de Dios, dice la Escritura, él pensó que se iba a morir. Interesante, ¿no? Porque escuchar la voz de Dios es idea para morir. Pero este pueblo había escuchado la voz. Y Dios le dice: ¿Ah, ¿Has escuchado algún pueblo que ha escuchado mi voz como tú? ¿El privilegio que has tenido? O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos y hechos aterradores como lo hizo contigo cuando saliste de Egipto como esclavo. A ti te fue mostrado para que se supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Recuerda cuando vino la pandemia y todavía estás vivo. Cuando perdiste tu trabajo y conseguiste otro mejor, quizás igual, pero Dios estuvo ahí. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de medio del fuego. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto a Dios en su vida. Y si no lo han visto, pues ahora es el momento de comenzar a hacer conciencia de cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y por cuanto él amó a tus padres escogió a su descendencia después de ellos por su pacto y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder para echar de delante de, su, de tu presencia naciones grandes, tú eras esclavo y Dios y todas las naciones que eran más poderosas que tú, y más fuertes que tú para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy estaban a punto de ingresar a la tierra prometida, durante 40 años Dios los había cuidado protegido, les había dado fuerzas para que se pudieran mantener firmes hacia la promesa, enfocados en la promesa de Dios. Pero ellos se habían olvidado. A pesar de eso, Dios nunca falló su pacto. Siempre los libró de las naciones que los querían conquistar y querían volverlos esclavos nuevamente. Entonces le llama y le dice: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Pero el problema de nosotros es que nos olvidamos, pues. El problema del ser humano es que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y ahí es donde nuestra fe flaquea y terminamos caminando por caminos inciertos. Por eso dice Dios, yo siempre te di la ley. ¿Y qué pide Jehová de ti? Gran parte de los escritos de los profetas consistían en apelaciones a la fidelidad. Y no solo a la fidelidad en general, sino en particular la fidelidad a su parte del pacto. Dios había sido fiel a su pacto, ahora necesitaban ellos mantenerse firme al pacto de Dios. Ese pacto que confirmaron cuando salieron de Egipto y los llevaban a la tierra prometida. Ese mismo pacto hoy para nosotros se mantiene y Dios espera del otro lado, de la parte de Él, Él está cumpliendo el pacto. Él está protegiendo a su pueblo. Él está manifestando su verdad. Él nos está ayudando en momentos difíciles. Él está cumpliendo. La otra parte es la que nos falta, la nuestra. Y en eso tenemos que ser respetuosos a Dios, adorarlo. Y él dice, la adoración es la clave única y requerida en la vida para que nuestra, nuestra dependencia haga posible gozar de los privilegios de Dios para su pueblo. Aprender a reconocerlo como Dios es el acto de adoración que Dios quiere, pero no externamente, internamente, en nuestro corazón. La ley de Dios hoy es lo mismo. Todos los profetas se referían a la ley y lo recordaban porque Dios se guía y nos guía a nosotros con leyes, no sin ellas. Jesús lo hacía. No he venido para abrogar la ley de los profetas, dijo Jesús. He venido para cumplirlos tal como en el pasado Dios, mi padre lo pidió, dijo Jesús. La ley no es restrictiva con el, el que la cumple, es liberadora. Si tú andas en la ley del, del tránsito, no hay tickets, no hay papeletas. Nadie te va a poner ninguna multa porque tú estás dentro de la ley. Si la ley de la vida tú haces las cosas bien, nadie te va a acusar. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ya no en tablas de piedra. Es la voluntad de Dios para nosotros hoy que su ley esté grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque Él quiere que sea el fruto de nuestro amor, la obediencia a Dios, y no el fruto de la exigencia de una nube caliente en la noche, de una nube donde se escuchaba la voz de Dios y tronaba la tierra y hacía temblar la tierra, sino que sea fruto del amor, no del miedo, sino del amor a Dios. De, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el propósito de Dios en el pasado, ese es el propósito de Dios en el presente, que tú y yo grabemos, guardemos, pongamos en nuestro corazón la ley de Dios. Si hacemos eso, Todas las cosas nos irán bien, aún en los momentos difíciles. Y luego Dios manifiesta en este en este libro de Deuteronomio la voluntad que tenía para con Moisés. Moisés había sido fiel al pacto. De parte de él como persona había respondido adecuadamente al pacto de Dios. Durante 40 años confió de que un día el Señor les daría la tierra prometida. Y ahora estaban a punto. Y Dios le dice a Moisés, no, tú no vas a entrar ahí. Ya hiciste lo suficiente. Ya confiaste en mí. Ya trabajaste por el propósito que te di. Pero te voy a mostrar lo que ellos van a recibir. Y le mostró con una visión. Allí en el monte. Y él pudo ver la tierra que Dios les iba a dar. Y Moisés estaba feliz. Estaba satisfecho. Moisés murió allí. Pero el libro de Judas dice que Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo. Interesante, ¿no? Resucitado. Si yo miro la experiencia de Moisés y Dios me dice, tú no vas a poder entrar a la tierra prometida, tienes que morir. No vas a recibir las bendiciones en esta tierra aquí, tienes que morir porque tengo algo mejor que eso, yo prefiero morir. Así que me imagino a Moisés tranquilo de haber cumplido su labor. Dice, en completa soledad, hay un párrafo interesante escrito por Elena de White dice, en completa soledad Moisés repasó las vicisitudes y las penurias de su, penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto. No se olviden que él había sido criado creado para ser el próximo faraón. Para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Vale la pena creer en Dios. Vale la pena no creer en las cosas de este mundo. Moisés es un ejemplo. Él dejó los privilegios de Egipto para caminar con un pueblo esclavo, recién liberado, duro de servir por el desierto porque creía en las promesas de Dios. Dice que Moisés evocó aquellos largos años que pasó en el desierto cuidando los rebaños de Jetro, la aparición del ángel en la zarza ardiente, y la invitación que se le diera de liberar a Israel. Volvió a contemplar los milagros portentosos que el poder de Dios realizó en favor de su pueblo escogido. Y la misericordia, la ungámine que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión durante los 40 años. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solo dos de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados, fueron hallados eh, fieles eh, para entrar a la tierra prometida. Moisés y Josué. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. Pero no era en vano. Él no iba a entrar a la tierra prometida aquí. Él estaba listo para entrar a la tierra prometida eterna de Dios. Porque había guardado los preceptos de Dios para él aunque su pueblo Israel no lo había hecho. Él estaba listo para heredar la tierra prometida, pero la tierra prometida del Ereo. Cuando Jesús vino una, en un momento de transfiguración en un monte ahí cerca de Israel, Jesús se transfiguró entre Pedro, Juan y, y Jacobo, y les mostró la presencia de Elías, que había ido vivo al cielo según la Escritura, y Moisés, que había sido resucitado, según Judas. Puedes leerlo en la Biblia. No hay mentira allí. Y es prueba de que Dios cumplirá su promesa de llevar vivos, como a Elías, a muchos que veremos la venida de Jesús, porque yo creo que muy pronto Jesús viene, y muchos que serán resucitados como Moisés, símbolo de que han creído en el Señor, y el Señor los resucitará para vida eterna. Finalmente la lección nos habla acerca de vivir la vida bajo la ley de Dios. Es lo más conveniente para el hombre porque el premio es mayor que cualquier cosa en esta tierra. Si tú crees en el Señor, si amas a Jesús, si por amor obedeces su ley, la ley no te, no te encadena ni te condena, sino te libera, te conduce. La ley te tu condición, dónde estás. Si estás bien, porque has mantenido, te has mantenido fiel a las leyes de Dios por amor, no te condena. Pero si estás mal, sí te condena. La ley nos ayuda a enfocarnos en el propósito de Dios para la raza caída, que es volvernos al hogar. Adán y Eva perdieron el hogar celestial. Y el propósito de Dios es que nosotros restauremos o recon, seamos reconstituidos a nuestro hogar celestial. ¿Cuál es la clave? Confiar en las promesas de Dios eligiendo libremente seguir sus preceptos, seguir sus leyes. Si nosotros nos centramos en el propósito de Dios para nuestras vidas, les hago una pregunta a los que nos están escuchando. ¿Has visto en algún momento de tu vida a Dios actuando? Y si lo has visto en el pasado, en los momentos más difíciles, ¿te atreverías a desconfiar en el Dios que ya conoces en el pasado y que te va a conducir en el futuro? ¿Te atreverías a decir, no, ese Dios me ha fallado? O, bueno, un tiempo ha sido fiel, Dios no estoy seguro que me va a fallar o que me va a ser fiel, perdón, en el futuro. Dios nunca te ha fallado en el pasado, aunque tú quieras decir lo que sí. Y si ese Dios que no ha fallado en el pasado te promete que va a estar contigo en el futuro, ¿serías capaz de confiar en él? Ojalá que esta lección de esta mañana Ojalá que este mensaje que hemos estudiado, como un estudio de la Biblia, nos ayude a comprender de que el Dios que nos protegió en el pasado requiere que elijamos sabiamente seguir sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, porque así nos acogemos al privilegio de vivir en paz, confiados, de que el mismo Dios que nos dio sus leyes y nos protegió en el pasado, también lo hará en el futuro. Y seguramente, como a Moisés, que quizás no le dio la tierra prometida en la tierra, nos dará la tierra prometida en el cielo. Y esta tierra renovada eternamente. Espero que este mensaje te ayude a levantar tu espíritu para confiar más en el Señor. Que tu espíritu positivo de poner tu vida en las manos de Dios sea el final de este mensaje de esta mañana. Que procure el Señor a través de su espíritu en que, tu, que en tu corazón nazca la esperanza para vivir en paz, para vivir felices. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te ayude. Comparte este mensaje si te parece que es importante para ti o para alguna otra persona. Compártelo en Facebook, ahí está, grabado. O también búscalo en Boris Darman Canal, allí lo vas a encontrar y lo puedes compartir. Deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que siempre esté contigo para darte fortaleza y nunca olvides lo que Dios ha dicho, ha hecho en el pasado por nosotros. Porque es el mismo Dios que dirá y estará con nosotros en el futuro. Vamos a ver. Amado Padre, gracias por tu palabra. En ella podemos confiar. Nosotros no somos seres perfectos. No somos humanos santos, como llamamos muchas veces. No somos seres humanos eh, de de virtudes. Y sabiendo nuestras limitantes, sabiendo nuestra pecaminosidad, queremos pedir tu ayuda. Que tu Espíritu Santo venga a nuestro corazón para que nos enseñe el camino que tenemos que tomar, para mantenernos enfocados en tus promesas y en el cumplimiento de tus leyes, no como obligación, no como estatuto mandatorio, sino por amor. Ayúdanos a recibir ese privilegio, Señor, con tu ayuda. Podemos lograr muchas cosas en esta tierra, pero sobre todo, confiar que tienes para nosotros una patria, una tierra prometida celestial, a la cual todos queremos llegar. Señor, en tus manos nos encomendamos esta mañana que este encuentro con tu Dios sea un encuentro real y que cada uno de nosotros podamos vivir una vida confiada en tus promesas. Ayúdanos. Por tu Espíritu Santo, por tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, este ha sido el programa Tu Encuentro con Dios de todos los sábados por la mañana con un servidor, Boris Darwin. No olvides de compartir. Y si te unes a ver el programa en YouTube, haz clic en la campanita y suscríbete para que todo lo que publiquemos allí te pueda llegar un mensaje y también tú lo puedas ver y compartir. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo esta mañana. Nos vemos en el próximo programa muy pronto.